En directo desde Murcia, 299 días seguidos de protestas, 299 días seguidos en que los murcianos y las murcianas del sur salen a la calle para reivindicar una Murcia unida, para pedir una ciudad sin muros para decir que no quieren que llegue el AVE en superficie, con una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos, para decir que no quieren un muro, un muro que va a partir de la ciudad de murcian 2, de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo, para decir que no quieren que pase el corredor mediterráneo por el medio de la ciudad, que es un tren de mercancías, entre otras mercancías peligrosas. ...en definitiva, para pedir el soterramiento integral... ...de las vías del tren a su paso por Murcia. Ya que estamos, recordamos, ya es el día 299... ...estamos a vísperas del día 300... ...y esto es Murcia. Y aquí la gente ya está calentando motores para la mañana que va a haber una cena en la vías a partir de las 9 como cada noche, los vecinos y las vecinas que bajan cada noche traerán comida para compartir y aquí estaremos, celebrando los 300 días seguidos de protesta. Y aquí estamos como cada noche En Murcia Esto es Murcia Aquí están las luchadoras de Murcia Está pasando el tren por aquí, por el paso Nivel de Santiago del Mayor. Y este es uno de los motivos por, por lo que llevamos ya 299 días seguidos. Este es uno de los motivos. Esto es un acto tan, tan simple como el que, que pasa el tren por, por unas vías que se repite aquí en Murcia casi 90 veces al día. Hay días que incluso se repiten más de 90 veces al día. Y por eso estamos aquí. Para, para que esto no suceda. Pues para que las vías del tren dejen de, de partir la ciudad de Murcia en dos. Y bueno, se, se lo comentamos, ya se lo comentaremos más adelante, varias veces en la retransmisión, porque es muy importante mañana, tanto el que pueda venir a las vías como el que no pueda venir a las vías, que a partir de las nueve y cuarto, nueve y media, se esté preparado porque se va a lanzar una, una campaña para, para, visibilizar, para visibilizar las protestas a nivel nacional se pretenderá hacer training trending tropic nacional en Twitter, así que tanto el que pueda venir a las vías como el que no pueda venir, que tenga el móvil bien preparado, que tenga el Twitter, que a partir de las 9 y media lanzamos la campaña para visibilizar esto aquí en Murcia. Este ¿Eh? que está la tele, la tele. Estamos ahora mismo en directo en internet. Ah, sale en directo en internet. Sí, estamos ya... Llevamos los 299 días de nuestra Esto es un acto terrorista de los políticos. Vamos, esto es un acto terrorista de los políticos. Con el pueblo. Que lo sepan. No, lo saben. Lo saben. Lo saben. Pero como no tienen vergüenza... No, no, no tienen. No. Eso es que eso... Voy a, voy sea a salir peligro. por la tele. Que fotografía sí, medio ambiente. Eso, decirle... eso, eso se perdió hace muchos años. Es que estoy indignante. Mi... Yo también. Yo, ya le digo. Sí, sí, ya 75 está. por eso. Va a favorito. Y para que sí, se vea le por, sí, la por se donde se sube volumen. Familia que estamos solucionando a las vecinas problemas, problemas técnicos con el móvil. Porque la gente somos los medios y eso tenemos que, tenemos que, que creernoslo y tenemos que llevarlo a cabo. No necesitamos los medios de comunicación, de comunicación convencionales. La gente somos los medios y nosotros nos, nos informamos nosotros, los ciudadanos. Buenas noches, recuerdo. recuerdo. ¿Cuáles son los hogares? No en mi casa, creo que no Mira, vamos a ver, el niño la mira, mira, la mira, mira, mira, mira, mira, Pues Que no sale aquí. Quita. Y estas son una de las peatinas que hay peas por aquí por la ciudad. ¡Está saliendo! ¡Si hago una hora! ¡Vení! esperamos ¿Eh? la ¿Eh? la recuperamos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ves? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ya por la mañana que no ¿Ves? café, ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? lo que estoy haciendo. ¿Ves? ¿Ves? Bye, Bye. Ellos tienen 800 pasillas. Carmen, prepárate unos minutos antes de que De cuentas, que en cuenta. Cuenta. Yo, yo, yo, yo con que que este, ¿no? el Yo nunca no para... lo sí, sí. ningún día lo he visto poder, Yo me en hay Hayan dicho que sí, pero yo que sé. ¿Qué onda sucediendo? y ayer ya, de de ahí, hay... ahí en la playa estaba yo viendo como estudiaba, eh. se ha de dejado el publicito estudiar. No, ¿Sí es que playa que y ahí están las cartas por cuenta. Y ya no necesitas repartir las cartas porque como llegan tantos paquetes y la, los paquetes tienen realidad, tienes que repartir los paquetes. Con lo cual las cartas te las deja <risa> <Y empate. risa> Buenas noches a, a todas las que nos estáis viendo desde Youtube, desde Facebook, desde Periscope. Aquí estamos con, con Pago el canicero. ¿Qué? No, no, no. Dime, dime, que yo lo... qué pasa mañana chicos pues mañana pasa si, mañana pasa simplemente mañana que, cuántos días estamos en las vías andrés mañana es 300 días mañana haremos 300 días eh, las vías y como esas películas tan tan lobas que hay que dicen que, que dos personas o una cambia el mundo pues mañana vamos a cambiar totalmente el mundo desde las vías Mañana haremos 300 días de, de movimiento social, de movimiento ciudadano, aquí en, en la Plaza de Soterramiento, en Santiago del Mayor, y disfrutaremos de, de esos 300 días hermosos. Cuesta mucho, o sea que espero que todas las mariposas y todos los matados estemos aquí a las 8 de la tarde, que a las 8 de la tarde más que hay un gusanito nada más que es Paco y Juan, y hasta las 9 cuesta. Voy y, se ha realizado el, el, el centrarnos aquí con cinco matados nada más. Nos hemos acercado a las nacionales, a los, perdón, a los locales. Le hemos pedido que a las nueve cortábamos y así, generosamente, así lo han hecho. Ustedes, oye, que sepáis que mañana, a las, son 310, mañana domingo, queremos aquí. No olvidéis que estamos aquí a las viernes. Dile, Juan, Andrés, mañana tienes que estar aquí. ¿Por qué? Porque... Eh, porque mañana porque ¿eh? pues somos 300 días muchos días y 300 parece un número redondo para celebrar algo para celebrar que estamos aquí okay. bueno tartas no traerse ...pues tartas se derriten pues yo que sé podéis traer limo limonada podéis traer limón y tres para acá para consumo de limón frío y leche preparada y horchata ¿Eh? Cerveza fría. no cerveza no alcohol no estamos con andrés y alcohol no a que no a alcohol no no alcohol, alcohol. alcohol no eh, eh, agua agua fresca agua y lo que y lo, que, y lo que quieran vale pues entonces con lo que quieran que reducirse que ponemos tres cubos de agua en las casas y nos lo echamos encima puede ser ese día el 300 días de, de la ducha y, y la y hicimos ¿eh? mojada, ¿No? Sí. Camisa mojada. Mira, la... Pues nada, pues yo sonrío como Andrés y como mi hija Julia. Camisa mojada mañana 300. No, mañana a celebrarlo cenando todos juntos. Juntos oh, también, vale. Bueno, celebrando cenando, pero mañana puede ser el... un cubo de agua cada uno o una bocina con agua y aquí camisas mojadas. Bueno, yo me marcho para la para playa. Se lo digo a los ladrones que sepan que estoy en la playa, porque estamos todos los días en la playa. Pero cuando podemos tenemos que estar aquí, yo ya he tocado estar aquí. Hoy, ¿dónde han corrido los de Julián, perdón Andrés, ¿dónde hay corrido hoy? En el CISCAR. En los de rabías, una gran familia dentro de este movimiento ciudadano y han corrido en el CISCAR. Han llevado allí la bandera. Cerca de, ¿no? de Orihuela, ¿no? La carretera antigua de Monteagudo. La carretera antigua de Monteagudo, pasado, eh, es Santomera. Muy bien. Pues nada, hoy también los soterravían han estado allí y, y estamos en todas partes. Ayer nuestro compañero Antonio Manzanera, Antonio Manzanera, el que estuvo en la Sanfermines. Fermín. Es Antonio Manzanera que está en los Sanfermines. Antonio Manzanera, espero que no lo veáis ningún toro. O, o se echó la foto y no salió. Antonio, echaste la foto y no te hemos visto con los toros. Es que somos muy muy matados y y no te queremos. La foto es un fotoso, Antonio. Te queremos delante un toro que te pisotee y encima el toro se mete encima de ti. Perdón, Antonio. Bueno, yo me despido. Y que sepáis que mañana son 300 días y os queremos a todos aquí. Mañana os queremos a todos los matados, mariposas, crisálidas, todos aquí. Hello, eh, Gustaf. de Gustaf. of de y Building a wall in Murcia for for the train for the train and the people of Murcia. The people is in destroy because the government of, of Spain is building a wall, a wall in the in the city of Murcia for for the train tú ensayo, Inglés, y de verdad que de sobre. de And the people. and the people speed the train and the, and the street the, the train and the people arriba no, si que le estoy diciendo a la gente hay un inglés que me ha dicho que hace mal, entonces le dicho la gente abajo el tren abajo la gente arriba claro, vamos a ver Vamos a ver. El señor Roble. El señor, aquí le vamos a hacer una entrevista al señor Robles. ¿Qué? Buenas ¿No no, noches, aquí ¿Qué a, le parece a usted. Aquí estamos, un ratito vamos a estar y después lo iremos. A cenar, claro que hay que cenar. Sí. usted contento con..? Estoy contento porque he oído decir que eso está parado. Hombre, parado no, pero que el tren no sí. viene por superficie. Ya, ya. Ya, ya, ya, por eso digo que me han dicho que está esos varados, sí. no están poniendo paneles ya, no sé. Vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte. Sí la vamos a tener. Vamos a ver si tenemos ya, suerte. La vamos a tener, ya a ver, hay que tener... Con los años que llevamos aquí, pero... ¿Y algo, tú? No, que con los años que llevamos aquí en las vías, que yo creo que aunque se solucione algo ya, ya está bien, ¿no? Ya está bien que logremos algo, por lo menos. Sí, ...ya verás, tú ten confianza que sí... ...llevamos muchos años aquí... ...¿cuántos años ¿es que ...yo ya no llevo, yo no lo sé... ...yo estoy aquí de la primera ya... ...lo que pasa que... ...primero empezamos los martes... ...sí, exactamente... ...primero empezamos los martes... ...los martes... ...y ya después todos los días... ...desde, Desde el año pasado... ...que mañana hace 300 días que llevamos sí, aquí... aquí me puse yo mala de la tienda ...aquí no hemos puesto malas mucho... ...los martes lloviera, tronara... Aquí estábamos con el pará, frío. Hay paraguas, sí, señora. Pues ya mañana ...mañana hace 300 días. 300 días ya, madre mía. Yo es que no llevo en cuenta los días. Son los años que llevamos. Ya todas las noches 300 días. Bueno, pero aquí, ¿no? los que nos quedamos, no aquí. Que va, Al mes que viene no. se van unos y otros vienen. Yo voy a estar aquí si puedo. <risa> a que me vayan un día suelto, pero ya está. Además, ahora gracias a Dios hace fresquito no, y aquí no, no, no. estamos muy bien, ¿a que sí? Hace mucho no, fresquito, no, sí da gusto no. de estar. Bueno, por pues lo que me da es que logremos sí. algo. ¡Eh! Sí, ya verás cómo se consigue algo. Sí, sí. Vamos. ¿A vamos mañana? Eh. A Antonio que vamos mañana, pues. ¿Eh? que mañana. Venga, vamos a ver. Y el Paco también está haciendo sangría esta tarde. Ah, ¿Y los dos? Dos sangrías, tengo un tiempo. qué que Antonio, que comente. Buenas noches, Antonio, los... no, no, pero, pero, no, noche, Antonio pero, déjate el móvil. Que yo soy siempre el mismo. Venga, para mañana que tenemos? La fiesta de mañana. ...a ver, la fiesta de mañana es la fiesta... ...ah, vale, ah, pues yo no te a ti... ...la fiesta de mañana es la fiesta para celebrar los 300 días... ...que estamos ya en las vías seguidos... Y, a, ...y como son los 300 días hemos pensado de hacer una sangría... ...de una y otra, una sangría que posiblemente... ...dure todo el mes de julio... ...y se puedan regar hasta limoneros... ...muy bien, muy bien... ...entonces está hay sangría para todo Dios que venga aquí... Oye, pensándolo bien lo teníamos que haber hecho esta noche porque mañana podemos dormir. Bien. El lunes se trabaja, Antonio. Bueno, yo ya le he dicho a algunos y algunas que si se estaban muy ilusionadas, ¿eh? podíamos acercarnos, que no está lejos de aquí, y traernos ya un poco para catarla esta noche. Pues y todavía podría ocurrir, ¿eh? Pero mañana ya seguro que tenemos un bidón lleno. Y, y luego pues lo que dije anoche, tenemos eh, la gente va a traer cada uno. Hoy okay. ha habido una, una amiga, Antonia, que ha traído eh, por adelantado un, toda una, una cantidad de bocadillos, etcétera. Mañana va a traer otra cosa ya. Se ha equivocado, pensaba que era hoy. Bueno pues cada uno va a traer lo que pueda. Para él, o para, para compartir, ella. hay que traer para, para compartir. Tres, para tres, cuatro más, que no solamente traigan la tortilla... sino traigan también un poco de pan. ...que no solamente traigan el pan, sino traigan va algunos vasos... ...habrá quien no los traiga, pues vamos así... ...en familia, unos más, otros Hasta menos, si pero todos si... traemos eh, el... es. ...hasta si hay alguien que se traiga un paquete de semilletas... ...le van a pedir más de uno... ...cuando se es, está en grupo y no se planifica de otra manera... ...hay que, cada uno tiene que pensar por todos... ...también vasos de, vasos de Vas, plástico... ...hay vasos, pero siempre... ...siempre si está de más. Alguno, no ...porque haremos esta y haremos otra para el año... Eh, ...exactamente, el año, cuando cumplamos el año... ...que creo que es septiembre del de, 12... El, ...el 12 de septiembre... ...el 12 de septiembre, pues ahí ya... ...yo propongo venirnos por la mañana a desayunar aquí... ...comer aquí, irnos a dormir así hasta nuestra casa... ...y volver otra vez por la noche... Y lógicamente, hay que hacer Hombre, Lógicamente, gran manifestación. el día 5 de septiembre se hizo la acampada ahí. También y de ahí salió ya todo el movimiento que hubo de gente, sí. la gente que se, que vino claro. a apoyarnos, muchísima más gente Mira, y todo. La, la gente que estamos aquí pero desde la aquí, aquí estamos desde el 12, 12 de septiembre. Pues yo creo que ese día tenemos que hacer algo. Que importante. fue la romería. Y yo, de luego, propongo desde ahora mismo ya que ese día. ...vayamos por la noche, cuando ya refresco un poco... ...nos metamos por por Murcia... ...y nos recorramos todo Murcia... ...tenemos que hacer algo... ...porque ya están los murcianos muy tranquilos... ...ya no nos... ...ya no... Es que ...ya hemos desaparecido... ...hemos desaparecido y de eso porque nada... ...estar aquí para ellos no es, no es estar... ...tenemos que ir a Murcia... ...y demostrarles que estamos vivos y coleando... ...y que además esto no... ...bueno, tenemos que ir al centro... ...porque al en Murcia centro, estamos... ...al centro, al centro... ...al centro, quiere decir... ...Murcia está. en la vía... ...irnos al centro y volver aquí. saludos desde Buenos Aires. Saludos España, Santiago de Mayo. Saludos a los franceses y especialmente a Pierre Mollerret... ...y a, a Orián, que sé que llevan también lo del soterramiento... ...han hecho trabajo en Lyon, etcétera, etcétera. Muchas muchas gracias. Y saludos a Buenos Aires, compañeros, amigos... Podéis venir por aquí cuando queráis. Seguimos aquí como mínimo yo creo que un año más. Venga, vamos a ver por aquí. A preguntarle. ¿Eh? Vamos a ver. Pilar, que creo que también ha hecho la sangría. ¡Ay, la sangría, la sangría? Pilar, ¿que la ha hecho tú que me la, has dicho, me la han dicho a mí? Ay, bueno, vamos a ver. Aquí el maestro. El maestro. ¿Qué ha pasado? ...señor maestro... ...maestro de obras... ...maestro de obras... Tú pregúntame sobre tuneladoras que es lo mío... Hay que ...hay que decirle otra vez al presidente de esta comunidad... ...al presidente de la comunidad... ...que y, y al presidente y al, al ministro... ...al secretario de Estado... ...todo eso que los próximos proyectos... O sea, ...con tuneladora por favor... ...con tuneladora... ...hombre que tiene que dar trabajo a la, a, a, a, aquí a... Esta obra que se está haciendo de soterramiento desde el paso a nivel es del siglo pasado, pasado. Entonces hay que poner nuevos sistemas para que los eh, ciudadanos no sufran las consecuencias. No hay expropiaciones, no hay obras en superficie. Todo es soterrado, como deben ser las obras eh, modernas y con tecnología... Perfecta. Muy bien, muy bien. Ahora vamos... ...ahora vamos a cambiar, ¿cómo crees que te ha salido la, la, san no, la sangría?... <risa> ...la sangría... ...la sangría mañana, yo creo que Antonio ya ha dicho que mañana son 300 días... ...los que llevamos aquí sufriendo las consecuencias de esta tontería... ...que se le ha ocurrido a alguien... ...que ya está teniendo muchas consecuencias... ...bueno y con motivo de eso pues se ha hecho una sangría, se ha preparado una sangría... ...no sabemos si estará al gusto del consumidor o no, pero vamos... Yo creo, bebé que, no la roba, vamos, bebé. yo creo que sí, además eh, iríamos todos calentitos a casa, es decir, o no en línea recta, bueno. ¿me, ¿me entiendes?, sino un poco torcidito. Bueno, llevamos el carnet de identidad y que, que no hagan la prueba, si tienen sí, bueno, que quitarnos el carnet de identidad no, que no lo quiten. Lo que hay que <risa> bebé, invitar a la fuerza que hay por aquí, que ya no hay, claro... A ver si se toman un, un chupito de sangría. ¿Qué es lo suyo? A ver si... Bueno, vamos a ver si entrevistamos ya aquí lo a, la señor, a la señora Pepita que ha venido. A ver si la entrevistamos. ¿Qué? Mucha, muchas. Madre mía, pero sí. si yo soy... Este estoy estoy cheri, me me o sea, no, es que se me había perdido es mi marido. Mira, mira, pero mira, ahora mira. viene su marido. Es que la señora Pepita se la perdió el marido. No, Chéri, búscalo al marido. No, si aquí por Aquí está. ¿Tienes? ¿Tienes? Eh, eh, mira. Vamos a ver. Pero si yo ya, madre, me conocen, me conoce. Vamos a ver, que... vamos a ver, mañana ¿cuántos días hace? Sí. 300. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya ves tú, aquí una fiesta, sí. por haber aguantado tanto tiempo. ¿A que sí? Claro, y más que vamos, lo que haga falta. Sí. Esperamos mmm, no tener que estar mucho tiempo y que los que están ahora cumplan con su promesa, sí. que sí. ha sido, sí. ah, bueno, si Dios quiere, vamos, no creo que nos fallen, ¿eh? Sí. Estamos esperanzados en ello, ha sido como que no ha caído del cielo. Así que Alejandra... Claro, ¿quiere mira, mi esta la, la, ¿quieres tú decir algo? ¿Eh? Esta es mi nieta, se sabe todas las canciones, todas las canciones... ¿Se sabe de... todas las canciones de la abuela? Todas ¿Eh? las Anda, la... canta una, que te digamos. Venga, que qué? no quiere Pobre tica, le da vergüenza. Bueno, Pepi, pues vamos para adelante, Hombre. subiendo que nos da mucho gusto, ¿no? Cuando estábamos solique, ...madre mía... los nena, martes. Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? que pasaban del mercadón y nos miraban con unas caras sí, ni se paraban? Los cuatro viejos, ¿qué crees que van a conseguir? Pues mira, ¿eh? Pues mira. mira al final la gente parece que está... Para que vea. Oye, para Hay que, que lo que nos interesa es los políticos. Que sí, son los ahí que... tenemos que tener esperanza. Claro, hombre, yo la tengo puesta. Con esa vamos. ¿Lo sabéis desde Pero el principio? No, no, no, no. Antes de que fuera gobernador. O sea, sí. sí, sí. sí. ya verás. Delegado del Gobierno. Delegado del Gobierno. Porque Antes de que verá. fuera, sí. Ya verás, como si tenemos sí. que tener hace un mes. Sí, sí. No hace todavía, hombre. Pero bueno, que es que lo, lo que... no Son que... hecho otros veinte 20 años sí. que... Bueno, decir, sí, bueno, no, sí, ellos, este. sí, eso, mira. Y López mira, vamos, Pero... y, y Bernabé ahora se... Y no es sepa... que sea el Senado. No, ¿qué ¿La han hecho? Mira, acá ya Dios. Que se... ¿No han... Madre mía, pobre senador. senador. Madre mía. ¿Ustedes se creen? Sí, sí. ¿Senador? ¿Para Madre. qué queremos un senado? Madre. Que se vaya a la Unión allí, sí, a ejercer, a, a, no, pues, a picar piedras en la Unión. ejemplar. Y lo digo con... Esto ha sido un personaje que, que de la historia negra de Murcia. Eso lo podemos decir. Sí, sí. Así que la factura de los todos los policías que han estado aquí se la debían de pasar a él. Eso es lo no, que tenía. La verdad, lo que dice Pepi tiene sí, razón. Sí, no hay derecho, nos han tratado como si fuéramos delincuentes. Así que. No, no, es que por ahí que fuera. Tenido lo, la, la, los coches con la, con, en marcha, ahí gastando gasolina y contaminando. ¿Eh? Sí, sí. ¿Cuántos furgones hemos tenido algunas noches? ¿Siete, ocho? Sí, sí, ¿Esto es una vergüenza? Y, y bueno, sí, claro. Esto ha sido una, una vergüenza. Porque. Pero vamos para adelante, Pepi. Vamos para Nada, si somos buena gente, Carmen. Esto, Gracias sí, esto a Dios somos muy buena gente, nada, y que estamos luchando por por, por, ¿Y por Murcia. Lleno, hasta que ¡Hombre! no veamos que Sí, sí, sí. Esto vamos a seguir, pero ya te digo que ya parece que parece esto de luz, no, un poquito no, mucha, mucha, mucha luz. Vale. Esto porque el gobierno que hemos tenido y, y ya te digo, esto ha sido una vergüenza para Murcia. Pero total. Sí, sí, sí. Una vergüenza, que estén veintitantos años y que esté todo como está. Esto, ...esto es vergonzoso... Este, ...estas vías separando... No, no, lo han, lo, sí. lo y, ...y los dos pasos a niveles... ...que siempre lo digo... ...esto es una vergüenza... ...los dos pasos a niveles que tenemos... ...para comunicarnos con Murcia... ...esto no hay derecho... ...son muchas cosas... ...y el alcalde tampoco no ha respondido... Nada. ...esto... mira la de Cartagena... ...como pide el soterramiento... ...y el de Valladolid... Y todo bueno, pero... pero ¿eh? ...el de Granada... ...y este hombre, ¿qué ha hecho? este este parece, parece que entró alcalde y le han echado un mal de ojos no, no no tiene no tiene sangre parece que no tiene sangre sí pero bueno pero bueno aquí estamos y mañana mañana conectaremos bien temprano sí. Tanta entera era que hay sangría pero claro bien hecha. claro hombre aquí se hace todo bien hecho carmen Aquí la familia que hemos formado, sí, la familia que se ha formado aquí luchando eso por el divino. soterramiento, eso, es eso, eso no no, eso esa, no tiene precio. Dice que no hay mal que por bien no venga. Justo. Y eso la es verdad. lo que no ha venido, sí. Una unión familiar y un... Porque está muy buena. Sí. ¿Dónde está Bueno, esto tú dime a mí los chiquillos a las 2 de la tarde en, en el mes de junio. Se queda, que eh, que Hombre, no, no, esto, hombre, supongo. <ríe> sí, eso no. No desde luego no tienes no, no quieres cantar. No, no, quiero. madre mía. Pues canta muy bien y se sabe toda. Bueno, pues ya son las 10, ya desconectamos ya que descanse y que el pobre... Venga, Cecilio, mañana te queremos ver aquí, Madre, cariño. Ya, Cecilio, Gracias a todos eso, por conectar. Que los echamos de menos cuando no vienen, pero tienen que descansar, que lleva mucho claro. tiempo. Claro. Eso... Venga, vale, un todavía. beso para todos los que están conectados. Gracias. Gracias. Adiós. Vale, comienzo. Ya, yo, no tengo que salir yo, no, no hace falta que salga yo. Que salga yo. Nene, hostia, cabrón No, no, me pongo Me pongo con la frontal, vale Bueno, lo intentaré, ¿sabes? Yo soy el impulso, ¿sabes? A lo mejor no aguanto ¿sabes? Vale, vale Vale, Vale, vale, empiezo ya, vale. Venga, vale, empiezo ya. Bien, hasta luego. No, directo. Sí, mi madre ya. Me ...bueno, pues aquí estamos en Murcia... Eh, ...hoy ya son 299 días, mañana serán 300... Eh, ...mañana a partir de las 9 y media... ...invitamos a todos los murcianos que están por aquí por Murcia... ...a que se acerquen aquí en las vías, tendremos una cena... ...estaremos aquí conviviendo con los vecinos... ...a los que no están en Murcia... ...también le decimos que a partir de las 9 y 20, 9 y media... ...se estén atentos a las redes sociales... ...porque lanzaremos... ...una campaña... ...es muy importante que estéis conectados... ...y que difundáis... ...ya son muchos días... ...llevamos mucho tiempo... ...hemos pasado muchas cosas... ...ya que estamos... ...mañana... ...mañana nos vemos... ...esta mañana... ...en el... ...en el día... ...300... ...ahora... ...puedes ver los periscopios anteriores... O ver este periscope anterior. Buenas noches. Fin sala. Buenas noches. Hasta mañana.